Residentes en el Distrito Municipal del Jaya aún esperan la culminación del parque de la zona, el cual, desde la primera gestión del actual director, quien está en su segundo mandato, inició, pero hasta la fecha no ha culminado. La obra luce abandonada. Esta constituye la promesa del único parque en la localidad. ese año y no lo ha hecho, no sé qué es lo que te esperando, pues ahí eso ya. Es una obra que se comenzó hace seis años y está paralizada. Eh, te voy a decir algo honestamente. Dime, mi amigo personal. Y ese, esa obra está paralizada por falta de las autoridades. Soy amigo personal de él. Está paralizada por falta de las autoridades. Ahí está parada ese play. El play está abandonado totalmente. Porque aquí en esta comunidad hace falta el deporte la creación de la juventud, para que la, la juventud se re, tenga la mente sana. En este sentido el vocal Juan Ramón Santos admitió hace varios años... ...que iniciaron los trabajos de construcción, alegó podrían iniciar en el próximo mes. Sí, parece que tiene unos cuantos años ya que se empezó, pero por los problemas de la catrato que hubieron... ...hubo que coger parte del fondo de él para emplearlo en otro sitio, pero ya... Afortunadamente ya le estamos dando seguimiento, posiblemente estamos esperando ahora el presupuesto que viene ahora, a, a principios de mes que entra, para ya darle terminación a este PAIC. NTN, su noticiero regional.